Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. Bueno, los hombres olvidan con mayor rapidez la muerte... ...de su padre... ...de su madre, de un familiar... ...que la pérdida de su patrimonio. Es decir, nos duele más perder una operación... ...a ver, depende de cómo sea la operación, ¿vale? también, O perder el dinerito... El ...patrimonio en general, de lo que sea... ...que la muerte de un familiar. Esto es... ...a ver, es una verdad a medias, ¿vale? Eh, todo depende de cada uno no no yo no yo claro hasta que te pasa cuando te pasa te acuerdas mal veces de eh, porque eh, la muerte de alguien ver, para bien o para mal se está sobre todo si vamos a ver que nosotros pues es algo natural pero la pérdida de patrimonio duele y a ver tan natural tan natural no es las cosas como son entonces bueno eh, pero bueno, para eso estamos aquí, ¿no?, hacia Seneca. No aprendemos gracias a la escuela, sino gracias a la vida. Y bueno, pues como la vida nos ha puesto herramientas como YouTube, pues aquí estamos juntos pues para intentar de alguna forma eh, pues hacer cosas. Porque, por cierto, si tienes un canal, si, vas a, si haces algo, si, si quieres... Eh, tío, de verdad, que yo te echo un cable, que aquí estamos para ayudarnos, que tienes un canal, quieres... Pues como hemos hecho muchas veces con otros canales, hacemos aquí una... Lo que sea, da igual, o si sea, al final se trata de ayudarse, como no nos ayudemos entre nosotros, estamos jodidos y más con la, con la que viene encima, pero además si tú tienes algo que ofrecer a los demás, monetízalo, monetízalo, no, no, ya, ya lo quiero todo gratis, los que lo quieren todo gratis que se vayan a su casa, vale porque aquí a nadie, a ninguno, ni a ti que, tienes que sabes hacer algo, y por lo menos eh, si lo pones en YouTube y monetizas tu canal, yo que sé, algo te darán, yo, yo, yo ya os digo yo que no es mucho y como quiera vivir eh, a ver, hay grandes youtubers que ganan muchísimo dinero, está bien, tiene 100.000 seguidores, pues bueno, pues vale, pero los que somos chiquititos, pues, pues no, no, las cosas como son, pero nunca se sabe, a lo mejor te haces eh, yo qué sé, pues como hago yo cuando voy al Mercadona, yo me hago una, una foto con las cajeras y se lo digo, digo, uy, pues, ¿por qué quieres una foto conmigo? Y pues no sé, lo mismo, ni no llegas a ministra, vaya usted a saber, claro entonces, nunca se sabe a lo mejor resulta que, yo qué sé, yo te echo un cable con el canal y luego, bueno, cuando eres famoso ya no te acuerdas de mí. Pero no importa. Al final estamos para ayudarnos, porque al final todos tenemos objetivos, todos tenemos cosas que hacer. Todos tenemos una máquina del tiempo, ¿vale? Las que nos llevan hacia atrás, pues son recuerdos que tenemos, pero las que nos llevan hacia adelante son nuestros sueños, nuestros objetivos, lo que queremos cumplir. Pues oye, si nos podemos ayudar, mejor que mejor. Pero lo que digo, no des las cosas gratis. Hay mucha gente que tiene la media cofía. Es que esto tendría que ser gratis. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices tú? A mí no me ha puesto aquí el ayuntamiento. O sea, yo veo el cartel del canal por ahí arriba y no pone traders sin fronteras. A mí el Bitcoin y las criptomonedas me cuestan pasta. Y la formación que llevo en años ni os cuento. Más casi de lo que tengo. Entonces, joder, eh, el ayuntamiento está para otras cosas. No es un servicio público. Es más, es un servicio de lujo. En fin, vamos a ver qué está pasando porque lo de lo de el enemigo a las puertas eh, ya os digo yo que no es ninguna chorrada y las cosas que están a punto de estallar tampoco. Ya sabéis, creo que algunos sabéis por dónde voy. Eh, bueno, vamos a ver una cosa. Muchas gracias, venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Bien, pues suscríbete y dale a la campanita. Bueno, eh, tenemos por aquí Invertia. Aquí, no sé, Igual es triste contagio de las calles de Europa a la espera del dato de inflación de Estados Unidos. ¿Qué es lo que esperamos para mañana? Pero yo quiero que veáis una cosa, pues ¿por porque creo que es interesante ver como gente que no tiene ni puta idea. Luego dicen, ah, es que este que está ahí no, tiene, no sabe, no tal, bueno, mirad. Eh, bueno, el BCE nos acaba de decir que su programa de compra de deuda eh, ya termina y que, y que eh, anticipó una subida de 0,25 puntos para julio. ¡Oh, Dios mío, esto es de hoy! Eh, esto, o sea, oh, Por favor, no, no, los, no nos habíamos enterado. En fin, eh, cosas de estas. Pero lo más gracioso es que, bueno, que dice que están los mercados esperando a ver qué pasa. Eh, ...con esto y que el objetivo del déficit del 2% de la FED... ...y es complicado, y aquí pone... ...por ahora, por ahora, el Banco Central estadounidense, o sea, la FED... ...ha incrementado sus tipos de interés en 75 puntos básicos... ...a través de dos subidas, la primera de 0,25 y la segunda de 0,50. El mercado descuenta un, nue un, un, nuevo, un nuevo, una nueva subida, entiendo, de 0,25 puntos en julio. Es decir, que yo soy alguien que no sé y que busco información... Voy a Invertia, pues, eh, eh, pues, bueno, y resulta que llego aquí, ah, bueno, que hasta julio no van a subir un 0,50, cuando todo hijo de vecino sabe que dentro de seis días van a subir un 0,50, no un 0,25 en julio. O sea, es increíble. Esta gente, eh, eh, o, o, o son subretrasados, o yo no sé. No sé qué narices pasa, eh es tremendo. Pero bueno, el enemigo a las puertas. Cuando aprietan las cosas, pues bueno, vamos a ver de dónde reducimos. ¿Y ¿Podemos reducir de dónde? De la dependencia global que tenemos incluido Estados Unidos de China, ¿sí? Y aquí lo tenemos. Estados Unidos contempla reducir los aranceles a China para combatir la inflación. La cantidad de materias primas, de materiales de ...todo tipo de productos de consumo que, se, que llegan de China... ...que Trump en su momento dijo... ...ay, vamos a subirlo... ...vamos a subir... ...joder, con la mierda de las publicidades... ...vamos a subir aquí a esta gente... Eh, ...los aranceles... ...que no pasa nada... ...y luego resulta que sí pasa... Joder, me salen por todos lados... ...vale... Ahora, claro, ...claro que pasa... nos has ha jodido si sí pasa... ...ha subido todos los tipos de interés... ...entonces claro... Eh, ...una reducción de los aranceles... ...va a ser una bajada... plaza automática... ¿vale? De eh, los precios. En general, todo lo, todos los valores de consumo, pues jodó, eh, van a bajar, por ejemplo, y por eso tenía yo aquí a los de Invertia, además que cuando, cuando he leído, porque a mí me gusta leer, ¿no? Eh, pues aquí sí que tenemos datos que podían ser interesantes. Ay, pues no los tengo, ah, los tengo aquí, ¿vale? Vale, en expansión. Eh, os voy a dejar por aquí el link para, para que lo tengáis y vamos, como lo actualizan, pues por, por lo, para que lo podáis tener, ¿vale? Creo que es interesante ir viendo el IPC de general en Estados Unidos. También nos afecta a nosotros, evidentemente. Eh, Veis como en transporte, por ejemplo, el interanual ha subido un 19,9%, una auténtica barbaridad, acumulado desde enero un 8,3%. Eh, por ejemplo, eh, ¿qué, puede, ¿qué puede ayudar ¿Qué puede ayudar eh, el tema de China? Pues la parte de homenaje, posiblemente algo de medicina, en comunicaciones dudo que ayude en nada. Eh, joder, me ha he hecho con la publicidad. Eh, otros bienes y servicios, pues seguramente va, va a ayudar, entonces todos esos pequeños bultos sospechosos que hay ahí en el IPC que puedas mejorar, al final en la media ayudan bastante, entonces que bajen los aranceles, creo que es una cosa buena, eh... Y que puede acelerar bastante. Por fin se han dado cuenta, ¿no? De que habían dejado eso ahí, pero claro, como les venía bien, porque da ah, dinerito que iban recibiendo en aduanas, pues ahora han dicho, bueno, venga, vamos a aflojar. Y no solo eso, sino que políticamente tiene doble mensaje. Es decir, puede estar diciendo a China, dependo de ti, y bueno, pues venga, te bajo los aranceles para que aflojes un poquito con Rusia y a ver si tal... Y, bueno, pues que también a China tampoco le viene mal eso. Es decir, poder eh, exportar más a Estados Unidos, eh, abrir un poquito, volver a reabrir esos canales que en su momento también algunos se cerraron, eh, para la economía china que está sufriendo sus cosillas también, pues al final eh, se queda en medio Rusia. Pero, ¿todo esto de qué depende? Depende de una guerra que está ahí que no tiene pinta. ¿Os recordáis que hace nada estaban diciendo ah, a ver si esto...? En una semana, en una semana se ha puesto el Putin ahí y ya, ya, no, ya no hay guerra. jodo, jodo, de una semana, claro, ahora de esto que lees, que el ejército ruso está castañator, que no ha hecho lo que tenía que hacer, no lo sé, ya no tengo, no tengo ni parjolera idea, ¿vale? Pero yo empiezo a pensar y digo, mejor es que el ejército ruso, pues no, está en el ejército, pues están intentando reclutar gente. Claro, tampoco puede llevar todo el ejército ruso a la frontera de Ucrania. Ha pedido ayuda a Chechenia, por ahí arriba, por ahí abajo, a varios sitios. No sé, ¿no tienen o qué pasa? No sé. Eh, cada uno, ya me contáis la lectura que, que veis de eso. ¿Y cuánto creéis que puede durar ese conflicto? Según lo que veis, ¿vale? Eh, porque ahora eh, ha dicho Ucrania, no, no, no, no, no. Y aquí no va a salir un grano de trigo. Mientras el problema de seguridad en todo mi país no se solucione. Es decir, aquí o entra todo el mundo en guerra o yo no os doy trigo. Con lo cual ya no les preocupa tanto la hambruna global, sino lo suyo. Al final, eh, cuando decíamos, joder, la Unión Europea no les apoya, no tal, no cual. Yo no sé si esto está bien, no está mal, está mejor o está peor. Ni lo voy a entrar a valorar. Pero ahora resulta claro que si tú has pedido ayuda se te está dando relativamente ¿no? entre comillas eh, dentro de la chapuza esta que se ha hecho en general pero ahora cuando se te pide a ti que algo de esa ayuda que se te ha dado, lo de empieces a devolver dices que una leche, que de aquí no sale el grano no sé yo hasta qué punto es bueno y no te lo van a hacer pagar no sé, está la situación un poquito rara está tensa, porque claro las grandes cabezas dicen, tío, esto se tiene que acabar ya, que no podemos estar eh, con este nivel de... Porque al principio sí, para servir de excusa a la economía, lo mal que lo hemos hecho y tal, ¿vale? Nos viene bien, pero es que esto ya empieza a durar demasiado y ya los suministros, cosas que pueden empezar a suceder y sus consecuencias posteriores. Es decir, que no llegue eh, ciertos materiales, ciertas... Eh, sobre todo lo que es comida, lo más importante, evidentemente, pero luego... ...un montón de cosas más que había que hay detrás... ...si no vamos a poder... Eh, ...utilizar... ...todos esos abonos... ...¿vale?... Eh, ...tanto rusos como ucranianos... ...en la próxima cosecha... ...yo no sé qué va a pasar... ¿eh? ...ojo, yo no sé qué va a pasar... ...pero bueno... ...veremos a ver por dónde baila Miguel... ...dicho esto... Eh, ...el enemigo a las puertas ya lo hemos visto... ...vamos a ver... ...esto está a punto de estallar... ...bien... Vemos que tenemos a Bitcoin que ha intentado en diario, vale, varias veces, superar esta línea naranja. ¿vale? ¿Qué ha hecho? Intentó para abajo, otra resistencia. Lo ha intentado otra vez para abajo. Y está hoy otra vez haciendo de resistencia. ¿Qué ha pasado anteriormente? Estamos pegados a la línea de tendencia. Pues aquí, cuando empezó igual a lateralizar, pasó exactamente lo mismo. Pero aquí la pasó, la volvió a perder, la volvió a pasar, la volvió a perder. Estuvo cosiéndola como digo yo, continuamente cosiendo esa línea, ¿vale? Luego se unió, eh, aquí se nos unió la de 50, ¿vale? Y luego se unió la de 100. Bueno, eh, hubo un momento en el que parecía, ¿vale? Hasta se, se generó ese punto en la media de 200, que nos dio la bofetada de realidad, ¿vale? Aunque algunos yo sigo hincando yo sigo ahí, ¿eh? No te gustaba. decía no, no nos va a dar ninguna bofetada, pues fíjate si nos la dio. En fin, eh, ya somos perros viejos en este mercado. Entonces, ahora, está haciendo algo similar pero, ¿qué necesitamos? pues para poder romper esta línea de tendencia que veis como la media de 50 la moradita que tenemos aquí está poniendo ya paralela a ella lo que necesitamos es lo mismo ¿veis, ¿Veis que es el mismo comportamiento que hubo aquí? lo que necesitamos es que se ponga más horizontal ¿vale? esta zona de aquí es el equivalente a esta zona de aquí ¿Vale? ¿esto quiere decir que luego tenemos que caer así? ¿papá? no, no, no no, no, no tiene por qué repetirse exactamente el mismo esquema máxime cuando tenemos la media de 200 tan cerca, ni mucho menos la tenemos muy lejos, es decir, el esquema al revés, debería ser el invertido, Teníamos de romper aquí e intentar atacar alguna de las medias, pero ¿qué pasa? que ya sabéis que mañana tenemos IPC de Estados Unidos, si es positivo, puede acompañar a la ruptura de esta línea de tendencia para empezar a coger objetivos si es negativo vale, Ay, vale ponemos seguramente y para abajo de momento, ¿qué vemos? hay que intentar ser positivos, ¿no? muchas veces lo decimos, pero realistas y de momento, ¿qué es lo que vemos? positivo y que está pasando real, pues que esto lo está respetando, toque y toque, y de momento esta línea, vamos a ampliarla, ¿vale? esa línea no se ha tocado siquiera, se ha venido a intentar hacer esos apoyos y esta línea de momento no se ha tocado, si vemos que se pierde, apretar ¿vale? o sea, apretar glúteos y a ver hasta dónde eh, y en ese momento pues podremos empezar a ver mmm, puntos de compra interesantes, eh, mientras tanto no, igual que cualquier ruptura de esta línea de tendencia está bien, está muy bien tendremos un rebote, pero no es importante, a ver ...dentro de lo que cabe... ...la importante es esta otra... ...vale, la de máximos... ...esta es la importante... ...esto es un gua, es una illa... ...pero claro, como está todo tan aburrido... ...pues oye, ahí estamos intentando... <ríe> ...hacer cosas aquí... ...pero cuanto más tiempo estemos en esta zona... ...por un lado más acumularemos en ella... ...cosa que es bueno, volumen... ...pero estamos demasiado cerca... ...de la Rose Line para romperla... ...hacia los oscuros... ...mundos que nos esperan por ahí debajo cuando iban en, las, en los barcos, ¿no? Por ahí, por, el, por los mares del sur, diciendo, ahí hay un Kraken, y apareció un, un pulpo gigante, cosas de esas, ¿no? Pues, pues aquí pasa igual. Tanto llamamos a la puerta, pum, pum, pum, que si venimos aquí y hacemos pum, pues es posible que la, que la rompamos. De hecho, esperamos romperla. Eh, no sé si primero romperemos hacia arriba y luego ya caeremos, o cómo, cómo va a ser. No estamos cayendo siempre, ¿vale?, eh, no es... Mmm, igual que no subimos cuando subimos. No siempre subimos. retrocedemos subimos. Retrocedemos. Subimos, retrocedemos, subimos. Retrocedemos, subimos. Retrocedemos. Subimos, retrocedemos. Cuando caemos, hacemos tres cuartas de lo mismo. Es decir Caemos, retrocedemos, caemos, retrocedemos, caemos, retrocedemos, tonteamos, volvemos a caer, retrocedemos, volvemos a caer, retrocedemos un poquito... <risa> Y volvemos a caer, ¿vale? Pues ya veremos a ver cómo es. Pero, de momento, bueno, pues no está mal. Dentro del mercado, ¿qué más cosas positivas hay aparte de que estemos respetando esta línea de tendencia en el RSI? Mm, esperemos no romperla mañana. Bueno, a ver, ya sabéis que soy su partidario y que la rompamos mañana. ¡Qué tontería! No vamos a, a ¿Para qué no vamos a llevar a engaños? Y que luego se suba otro poquito y la verdad, bajemos luego volvamos a subir, y el día 15 cuando suban los tipos de interés, pues volvamos a perder y más o menos en ese plazo ¿vale? entre el día de mañana, día 10 y unos días posteriores, que claro, es que nos piden luego los fines de semana, es que mañana es viernes ¿sabes? y unos días posteriores a la subida de tipos del miércoles por ahí, por ahí creo que podemos tener una hecatombe, ¿sabes? Entre, desde ahora en cualquier momento ya, como quien dice Ojalá, toquemos y rompamos y seamos muy felices. Pero, a ver, vamos a ver. Dicho esto, ¿qué pasa con Ethereum? Fijaros, esto es Ethereum semanal. Hace un momento estaba rojo. Es decir, sería la décima semana rojo. Sí que es cierto, eh, y el otro día lo poníais, que cuando tenemos una vela doji invertida, una vela martillo invertida, junto a una zona de soporte... Puede indicar, no indica, ¿vale? No confundamos. Puede indicar un cambio de tendencia. Pero para que indique un cambio de tendencia, ¿vale? Tiene que haber más cosas que eh, apoyen se puedan apoyar ese cambio de tendencia. Como pueda ser, por ejemplo, una caída en la dominancia de Bitcoin. Pero claro, una caída en la dominancia de Bitcoin y... A ver, Ethereum... Y una caída que lleva Ethereum de dominancia, hombre, tampoco es para tirar cohetes. Evidentemente, en estos dos últimos días, ha subido un poquito, ha subido otro poquito. Ver, tampoco es que baje mucho, desde el 20 hasta el 17, pero claro, para, para, para la dominancia que tiene, un 3% es un montón, ¿vale? Entonces, bueno, pero se está manteniendo, o sea, a mí me sorprende mucho cómo se está manteniendo Ethereum, evidentemente, porque tenemos esa, ese Proof of Work que va a desaparecer por el Proof of Stake de aquí a final de año. Parece ser que están las cosas saliendo bien en pruebas en la testnet y que, pues, en breve podremos ver eso, ¿vale? Entonces, bueno, mm. <risas> la dominancia de Bitcoin... Es algo que podría apoyarnos. Eh, ¿Hay dinerito para invertir en, en altcoins y más en los movimientos que necesita Ethereum? No sé, yo creo que está la cosa un poquito limitada. Ahora bien, sabemos que las, las instituciones le tienen echado el ojo a Ethereum, apoyan a Ethereum, con lo cual, pues, mala cosa no será. Pero, eh, bueno, hay que tener esa paciencia. ...que nos falta muchas veces eh, ...por otra parte la dominancia... ...vale, dijimos que lleva mucho tiempo aquí... ...haciendo dientes de sierra... ...pero fijaros que desde que tocó aquí... ...vale, al borde... ...estaba para romper esta línea de tendencia... ...y el jodido en vez de caer... <ríe> rompió... ...ha estado lateralizando el RSI... ...pero fijaros cómo ha subido... ...es decir, tenemos una divergencia brutal... ...muy, muy, muy grande... ...en el momento que empiece a tener, a, empecemos a que tener aquí... ...una, una divergencia negativa podremos decir, venga, vale. Pero de momento, de este mínimo a este mínimo, <ríe> y de este mínimo a este mínimo, siguen siendo positivas. Mientras no haya divergencia, no vemos, no vemos más allá. El total market está subiendo, con lo cual, si tenemos la dominancia de Bitcoin cayendo, y tenemos al total market subiendo, las altcoins deberían de subir. Y están subiendo. Bueno, unas sí, y otras no tanto. Vamos a ver por qué... Mmm, Creo que es interesante, por ejemplo, ver un poquito. Un poquito, ¿vale? Tampoco lo vamos a ver mucho. Cardano, eh, cómo entrar, cómo salir. Pues me he preguntado, ¿cómo narices entras en Cardano? Vale. Vamos a ver salidas, ¿vale? Podemos ver el camino, pero lo que no quiero es ponernos eh, bueno, loco. Vamos a ver primero salidas y entradas y demás. Por, por, la, por aquello de las mediciones. Por ejemplo, si yo tengo, si yo tengo toda esta subida, ¿vale? ¿Qué retroceso puede tener esa subida? Normalmente ya sabéis que eh, yo lo suelo medir al Golden Pocket. Puedo poner compra en Golden Pocket. ¿Puedo poner compra en estas otras zonas? Sí, además veis cómo se apoya claramente, resistencia a la línea roja que tengo muy transparente, se vuelve a apoyar y cuando la pierde, pum, pum, pum, estas otras zonas y zona Golden Pocket. Venga, compra maestra, vale. Compro Golden Pocket, vale. ¿Hasta dónde? ¿Dónde vendo yo esta compra que acabo de hacer aquí? ¿Vale? En la zona de 0.53. Bueno, pues me vengo otra vez con mi querida herramienta y digo, de esta caída, ¿cuál es el retroceso? ¡Ras! Y me voy otra vez para arriba. Vamos a ponernos... Tiquete, tiquete, tiquete. Fijaros. La diferencia que hay. Es importante esto, ¿vale? Entre cierres dentro... Ahí. Cierres de velas, vale a mechas. ¿vale? Lo normal es tener todo en cuenta. Vale, tener todo en cuenta. ¿Dónde me voy a salir? Vale, yo he hecho una compra. Hemos hecho una compra en Golden Pocket muy bien. Y desde este, este, este Golden Pocket, yo mido ya lo que ya tengo porque no puedo medir lo que no sé hasta dónde va a llegar. Y yo tengo varias opciones. Normalmente, mi primera línea verde suele ser una muy buena opción vale, y a partir de ahí eh, Dios dirá entonces, normalmente el 50% ya lo he vendido aquí si lo hago en tercios suelo hacer un tercio en la verde un tercio en la azul un tercio donde ya, en la zona golden pocket de vuelta ¿sí? vale bien, yo ya he vendido aquí la mitad la otra mitad sigue, pero voy a volver a comprar esa mitad que he vendido ¿no? ¿por qué no? Y dices, joder, ¿qué ventaja es? ¿Por qué comprarías en esta zona otra vez? Primero, porque sigue siendo la misma zona de Golden Pocket que la anterior. Y segundo, porque estoy generando un doble suelo. Si yo, en esta subida, ¿vale? En esta subida, prácticamente, ya he roto esta zona y me vengo aquí abajo, pues ya tengo un doble suelo, blanco y en botella. ¿Vale? Pues ese 50% lo vuelvo a comprar aquí abajo. Perfecto. Ahora, ¿dónde vendería ¿Dónde vendería? Bueno, pues este retroceso... Tiene unos objetivos, ¿sí? Vale, venga. Tacatás. ¿Qué objetivo tiene ese retroceso? ¿Vale? Clavado. Lo ha clavado. Normalmente yo no me voy a la parte superior del objetivo, ¿vale? Me puedo ir aquí. Como veis... En cada movimiento hay un motivo distinto. ¿Vale? Entonces nos tenemos que fijar bien. Porque aquí yo voy a objetivo... ¿Dónde podía haber vendido? Si tenía... O sea, perdón... Eh, si sí vendido. Si yo tenía esto... Podía haberme vendido otra vez aquí... ¿Vale? En este punto... Y... 50, como os he dicho... Un tercio, un tercio y un tercio en Golden Pocket. En Golden Pocket no se hubiera vendido ese tercio. De este 50 que he comprado aquí. ¿Vale? No de lo que tenía aquí. Lo que tenía aquí, esto sigue. ¿Hasta dónde? En mi humilde opinión, donde debería seguir es hasta la línea de tendencia. Que es el objetivo del movimiento. ¿Vale? Entonces... Seguimos Objetivo, venta pum, Línea de tendencia, ¿me coincide? Sí Pues todo lo que tenga comprado Ahora mismo, tanto esto que, que el 50% que me queda aquí arriba Como lo que acabo de comprar aquí Como me lo está marcando Tengo una confluencia clara, clarísima Entre el objetivo que me está marcando mi FIBO Más la línea de tendencia bajista Pues en esa confluencia Un poquito antes, normalmente Es donde yo vendo ¿Vale? Yo os explico lo que yo hago Luego ya cada uno que haga lo que le dé la gana Bien, ahora, ¿qué pasa cuando llega el objetivo a la línea de tendencia? ¿Dónde narices vuelves a comprar? Vale, pues nos venimos con nuestro querido Fibo. Y esto, como ya lo ha hecho, me vengo otra vez al mínimo y al máximo. ¿Dónde tengo un Golden Pocket? Otra vez, aquí. Pues puedo comprar en el Golden Pocket. ¿Por qué no comprarías aquí o aquí? Joder, pues porque estoy en una Alcohol y estoy en Cardano. Si estuviera en Bitcoin, no, no diría yo que lo, los movimientos fueran así. Además, técnicamente, como estáis viendo, se porta de maravilla. De maravilla. Técnicamente lo está haciendo muy bien. Está, vamos paso a paso. Y, el, y, y, y, y FIBO es comportamiento, comportamiento humano puro y duro. Hay muchísimo volumen y mucha gente moviendo cardano. Con lo cual, funciona. ¿vale? Entonces, vuelvo a comprar. <risa> Venga, ¿y dónde lo vendo? ¿Dónde lo vendo? Pues, vamos a volver a medir. Y esta caída... ¿Qué objetivo tiene? Patapón. Tiene un objetivo en el máximo anterior y otro objetivo que nos gusta bastante en la zona de 0.75. Zona de la que hemos hablado varias veces y zona que además me confluye muy bien. ¿Vale? Con... Eh, vamos a ponernos en cuatro horas para que se vea mejor. ¿Vale? Con este P1 anterior donde caímos, ¿Veis? ...soporte, una zona de caída... ...una zona de soporte... ...una zona de acumulación pequeñita aquí... ...¿vale?... ...con lo cual posiblemente a la zona de 0.75... ...lleguemos y sea una zona de venta... ...que no llega... ...pues bueno, pues ¿qué la vamos a hacer?... ...pero ahí está... ...evidentemente en cada una de estas operaciones... ...que hemos estado viendo... ...a lo largo de todo este movimiento... ...en una hora... ...porque eso era una hora... Tienes, ...corres un riesgo... ...y sabes el riesgo que corres... ...si en un momento dado... ...ves que esto se te va... ¿Vale? Porque ahora mismo nos puede hacer un pullback a la línea de tendencia, tranquilamente, y puede incluso romperla, vendes eh, con menos beneficio, y o si sea, alguna vez tienes que vender en pérdida, vendes en pérdida. Es que esto es así, no siempre se gana. Claro, tendríamos que leer el RSI en el que punto está. O sea, hay, hay muchas cosas que, que, que ver, además de yo como conteo. Yo os lo cuento, para por si a alguien le sirve, pues oye que, que bienvenido sea. Una cosa más. Bien, eh, eso es lo que yo procuro enseñar en, en mis cursos. Si a alguien le interesa, eh, tenía por aquí apuntado, vale, tenemos que ver los axis. Alguien quiere ver AXS por algún motivo. Eh, y de momento siguen, están acumulando en esta zona. Pero para mí la zona sigue extiendo por, por debajo de los 14. Vamos a ponernos en diario porque si no, no, no se ve claramente. Eh, ¿Por qué? Porque estamos en zona de nadie. Ahora mismo estamos en una zona de nadie. Vale, claro que sí, que sí. Aquí se vi, no se apoyó. Y aquí ni siquiera ha llegado a ese apoyo que llegó aquí y bueno, pues ahora ha vuelto a tocar ¿qué ha pasado? que ha venido, esta zona ha intentado resistirse no ha podido, ha intentado volver a probarla no ha podido y se tiene que venir abajo ¿dónde creo que es la zona de apoyo? pues la parte de entre los 14 y los 11 más bien los 11 y medio ¿vale? y, y si ver, todo esto se va a la mierda y se hunde el mundo y estas cosas pues, pues tenemos ahí una zona muy muy muy demasiado abajo para mi gusto pero eh, si medimos los máximos ¿Vale? Eh, ha estado tocando un 90%, ahora está en una pérdida de un 88%, y si llegase a esta zona de los 11,5%, ¿vale? estaríamos en la zona de 93%, más o menos algo que es lo que prácticamente muchas, muchas de las altcoins han tocado. Eh, si vemos el RSI en diario, aunque ahora empiece a subir, veis que mm, bueno, en el momento que haga cualquier escaloncito o se nos venga abajo el RSI, esto se viene a esta zona sí o sí. Creo que es una zona... De, de compra y creo que es donde va a, a terminar esto quiere decir que no se puede volver a ir a tocar la zona de 29 otra vez en esta zona donde estuvo eh, puede ser yo abogaría más por estas zonas que vamos a ver si amplio vale estos máximos hizo aquí y aquí vale en la zona de 2330 entre 2280 y 2330 más o menos puede ser eh, que, que vuelva a subir pero no tiene pinta ni fuerza ni volumen vale eh, estamos en diario fijaros el volumen es ridículo pues, pues tampoco podemos hacer gran cosa con ello. ¿vale? Esto en cuanto, a, en cuanto a XS, que yo a ver personalmente no, no es, ni estoy ni, ni estaría, no es uno de los que yo apostaría, ¿vale? No, de hecho, aunque alguien lo puso en la lista eh, no creo que vaya a salir vamos ni, ni de lejos eh, y menos en las votaciones. Eh, por otra parte, Solana tampoco está, está, pero no está. Está, pero no se le, se le espera, ¿vale? ¿Por qué? Porque está teniendo demasiados problemas una y otra vez y vuelve a tal... A ver, mmm, mmm, hay que saber por qué, y es que muchas veces no son muy claros. No son muy claros, ¿qué está pasando? Hay muchísimo dinero ahí, como queriendo hacerle la competencia a eso, el mata no sé qué, Todas estas mierdas, ¿no? No sé hasta qué punto realmente... Eh... Puede serlo, puede no serlo, es una, es una buena red, pero claro, está teniendo las actualizaciones. Yo creo que están teniendo mucha prisa. ¿vale? Y todo el fondo al final dicen, ah, es una fase beta. Y los cursan con la fase beta. Ya, ya, pero es que llevan en fase beta ya <risa> un tiempo. En realidad, todos los proyectos son fase beta. Es decir, Ethereum no deja de ser todavía eh, un beta. Hoy ¿Vale? pues, mientras tenga actualizaciones. A partir de ahí, cuando se consolide el, el proof of stake en, en Ethereum, yo creo que ya será una versión... ¿Esa 2.0? Bueno, sí, lo podemos comprar como 2.0. Yo lo compraría como 1.0. Pero bueno, ¿por qué? Porque todavía le falta le faltan velocidad, le falta muchas cosas. falta más cosas que tiene que aportar Ethereum. Pero bueno, eh, Solana igual. O sea, técnicamente, pues dentro de lo que es el canal, está tocando la parte inferior, pero donde tiene... Su zona de soporte, ya la tenemos aquí con un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques. Antes de volver a subir en esta línea de tendencia que fue tan acelerada, tan brutal, vale pues yo creo que el objetivo es venir otra vez a pinchar aquí esta zona, que es en la zona comprendida entre los 22.68 y los 18.35, aproximadamente. ¿vale? Eso es lo que yo veo y eso es lo que yo creo. A partir de ahí ya no sé lo que va a pasar, porque no tengo una bola de cristal. Eh, no sé si tengo por aquí... No, no, no tengo por aquí. En cuanto a medias, ¿verdad? Por, por ver un poquito las medias, ¿vale? Que tiene... Eh... Ah, que ahora vamos a ver una en Cardano, ¿vale? Importante. Eh, bueno, pff, todavía la de 50 está demasiado, demasiado vertical. Cosa, cosa que en Cardano, nuestro querido y odiado Ada <ríe> porque... <ríe> Tardano. Eh, fijaros cómo vuelve nuevamente a tocar la línea de 50 y está tonteando aquí, vamos a ver si es capaz de romperla, yo lo que dije el otro día, si la rompe tenemos un margen, y la rompe y confirma por fuera, ¿vale? tenemos un margen interesante hasta la media de 100 que, bueno, pues con la media de 100 ahora mismo está en la zona de 80 pues yo, lo que vuelvo a repetir lo que hemos dicho antes, zona de 0.75 buena, buena, buena, ¿vale? entonces, eh, esos trades están ahora mismo, yo los tengo enfocados a la zona de 0.75, luego creo que hará el Pupac, Pupac y popac bajo si llega, ¿eh? no lo sé si va a llegar, pero bueno, son los riesgos que corremos cuando hacemos ese tipo de trades. Eh, teniendo en cuenta la dominancia de Bitcoin, si sigue cayendo mañana, empieza a hacer este mismo movimiento, pero cayendo, las altcoins se pueden ver muy favorecidas, siempre y cuando, ya sabemos, eh, las noticias macro también, oye, nos ayuden un poquito. No estaría de más que... que, que se al menos de la sensación, porque no es real, ya sabemos que no es real, de que se controla un poquito el IPC en Estados Unidos. Y, y oye, pues, yo quiero controlar a Europa también. Ya, pues que en Europa somos... No sé si habéis visto el anuncio ese de Casa Tarradías de... Mmm, mamá, ¿tú crees que yo soy lento? Yo digo, hijo... ¿Te voy a meter un bofetón? <risa> o sea, pues aquí pasa igual. En Europa es eso. O sea, somos más lentos que el caballo del malo porque hay mucha burocracia, porque nadie da su brazo torcedo en que se ha equivocado y, y que, bueno, y aunque en Estados Unidos tampoco es que lo hayan dado mucho, algo lo han dado. Bueno, hayan hecho declaraciones que por lo menos oye, son interesantes. Eh, por lo menos se ponen las pilas y dicen, venga, esto hay que arreglarlo lo más rápido posible. Aquí no pasa nada. Esto es coyuntural, no es estructural. En fin, poco más que añadir. Eh, Bitcoin, de momento, vuelve otra vez al a rojo en diario. Si rompemos nuestra querida línea Nitro, que la ha soportado 1, 2, 3, 4 días, si la rompemos, pues ya, pues vamos, pues ya. Entonces, creo que nos vendremos para abajo. Pero, ¿cómo hace lo que le da la gana? Ay, decía el otro día uno, ¿para qué tira líneas? línea si está manipulado? Pues eso ya lo sabemos y con eso ya contamos. Ya contamos con que está manipulado. Pero yo no me fijo en el precio, muchas veces. Ya sabéis que yo me fijo aquí vale, aquí, un cierre por debajo de esta línea verde y al día siguiente confirmación ya esperaré aquí abajo, ya está y, ¿y qué significaría porque claro, <ríe> es la siguiente pregunta, última vale, ya no resuelvo más, <ríe> qué significaría ahora mismo una caída de estas rápidas aquí a esta zona, sin volvernos muy locos, pues fijaros vamos a fijarnos, vale yo qué sé, aquí bajó, subió bajó, pero bueno, esta caída rápida, que aunque esté un poquito más abajo y llegue aquí, pues bueno, podría más o menos darse el caso, estamos hablando de una caída desde los 44 hasta los 10.000 pavo vamos, vamos no voy a decir los 11 o los 12 10.000, entonces de 30 a 20 hombre, a lo mejor es un poco menos en porcentaje, pero vamos, que veríamos los 24, ¿vale? más o menos para que os hagáis una idea. Así que, ni corto ni perezoso, lo que tenéis que hacer es guardar como hace el oso. El oso lo que hace es guardar, entonces guarda y lo que quiere es que baje el mercado porque lo que ha guardado, vale, para ese invierno, se lo come ahora y puede comprar. Así que, poco más. Chicos y chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar un poquito de liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.